No creo que ya está, bueno, ¿eh? seguimos acá en vivo de Ateneo Roca, recién escuchábamos al ministro Juan Zabaleta sobre esto, lo de mi pieza. Y bueno, acá estamos con Leila, que es la presidenta del club de Ateneo Roca. Muy bueno, buenos días, amiga. Muy ¿Cómo buenos estás? días, muy bien. Muy Gracias bien. por recibirnos. Contento. No, por favor. Gracias a ustedes por venir, contentos de estar acá. Bueno, eh, ¿cómo te sentís vos y el club con esto de, de este evento bien. que salió nacional, ¿no? Contentos, contentos porque es un evento nacional y el club explotó. Claro. Aparte muchas autoridades de todos los clubes uh -huh. que Por lo general siempre nos juntamos, nos cruzamos Bueno, nos cruzamos acá hoy Así que muy contentos, muy contentos ¿El club a nivel nacional? El club a nivel nacional Tal cual, <risa> Argentina. tal cual, tal cual Sí, sí, no, contentos, muy contentos ¿Cómo, cómo tomaron la noticia? ¿Cuándo te llegó? Eh, fue todo rapidísimo, esta uh -huh. semana nos dijeron, dijimos, bueno, aceptamos obviamente y eh, bueno, la organización, todo rapidísimo. Ya, ¿no? Está, bien. Todo está bien, bien, está bien, está bien. ¿Cómo va creciendo un poco el club? Ya que ya que estamos acá, ¿cómo, cómo viene últimamente bien, creciendo ¿no? el club? creció un montón, tenemos muchísimas actividades, todas las tiras completas, femeninos, eh, infantiles, veteranos, las mamis que juegan también fútbol, okay. volei, se sumó. ¿Volei? ¿Volei femenino? Volei femenino, bien. bueno, seguimos con apoyo escolar, con juegoteca Boxing, boxeo, bueno. Bien, el, amplio. El, la UnaUR también, la ¿no? UNAUR. La, UNAUR la UnaUR en los UNAUR barrios. El 2019 que está con nosotros. Mirá, del 2019. Somos sí, el primer club. Que, es, que estuvo con la una obra. porque ahora está el destino también. Sí, ahora se sumaron varios. Claro, se sumaron varios. claro. Yo claro. de 2019 que estamos con el programa de la Universidad de Yo siempre viste, voy por los clubes, la gente ya sabe, sí. y yo veo las parrillas. Y digo, mirá, hicieron una parrilla nueva. Todo nuevo. Lo que faltaba. El quincho y la parrilla nueva. El nuevo. quincho y la parrilla. Todo que. Todo nuevo. Ahora ya no importa más. Ahora importa la parrilla. La parrilla. Sí, sí, sí, todo nuevo, todo nuevo. Está ahí. Y el fútbol infantil, cómo viene. Bien. Los chicos, ¿cuántos chicos tienen? Sí, en infantiles tenemos 100 chicos. 100 chicos. Sí. Ahora tenemos las 5 categorías de femenino infantil. Sí. Y ya nosotros teníamos eh, femenino futsal. Claro, claro. O sea, teníamos toda la liga completa, después hay futsal masculino. Uh -huh. eh, ¿Cómo le llegó la noticia de, del futsal, del no del futsal femenino, sino del fútbol infantil, infantil femenino, femenino y cómo cómo impactó en en, en la gente del barrio? ¿Cuántas no, chicas muy tienen? Muy contentos, tenemos las cinco categorías armadas mm. del fútbol infantil femenino. Eh, 70 chicas, más o menos. Y son por categoría, sí, son 12 por categoría. Sí. Pero no, muy contentos porque las que no nos entraban en el futsal mm. entraron en infantiles. Claro. O por la edad, o porque ya se retiraban. o Bueno, entraron en infantiles, así que. Y sumamos todas las, las nenas nuevas que le empezó a interesar el fútbol femenino. Claro. Que crece. Claro. Es increíble lo que están diciendo. Y además para el, para el club, tener, de calculo que de lunes a lunes, ¿no? Pero sí. de jueves a, a domingo, toda una jornada entera que sale una actividad, que viene otra, que pin que pan, sí. sirve para el buffet, Todos sirve para el club. Todos fines de semana hay actividades, porque claro. cuando hay una parte que se queda local, la otra se va de visitantes. Claro. Tenemos que organizarnos con los pictures de todas las actividades Uy, para qué. Que... Claro, porque Por ejemplo, este fin de semana juegan las mamis y cuando juegan las mamis, veterano se va visitante. Sí. El sábado infantil, el infantil se va visitante, juega vóley. Y el domingo juega la tira completa del femenino. Infantil y el femenino futsal a la tarde. Bien. Y el futsal masculino se va de visitante. Entonces, bueno, así son todos los fines de semana. Te hago una pregunta. Tengo una pregunta maliciosa. A ver. El fútbol femenino de las mamis. Es rústico. Sí. Ah. sí. Eso en el Torneo de la Unión. Sí. Eso no, es el Torneo de la, la Unión. Ahí ese torneo lo juega mi hija también. Muy Pero bien, juega para las, para las picuches. Sí, sí, sí. No, no, está muy bueno. Está, está bueno que crezcan las actividades sí. y que se sumen. Claro. Que se sumen. Que antes por ahí la, las mamás no jugaban fútbol. Ahora, por ejemplo, las de bola y son todas mamás. Claro. somos, claro, claro, claro. <risa> todas mamás, entonces eso está muy bueno, eso está buenísimo. Te hago, te hago la última como para claro. para redondear, eh, personalmente, ¿qué es Ateneo Roca para vos? ¿Por qué sos la presidenta del club? Y para mí, como para el resto de la comisión, nos puede, nos puede, porque hay que estar acá, eh, es toda la semana, es organización... Eh, bueno, es todo. Es todo ¿no? nos gusta realmente, nos tira, sentimos la camiseta, por eso estamos El, el barrio siente el la barrio, camiseta. El barrio, mm. el barrio, es un barrio muy futbolero mm. y el barrio siente la camiseta. Sí, porque sí. acá tenés todas las generaciones, mm. en veteranos los abuelos, en las mami la mamá, en futsal el papá, los chicos en infantiles, tenés todas las generaciones. Bueno, Leila, muchas gracias por este ratito con nosotros. Gracias por abrirnos las puertas de tu club. Y bueno, que ande todo muy bien. Muchas gracias. La última es para mí, porque sí, yo vos sí, sí, que sí, yo sí, siempre sí. tengo que molestar con esto. Enfócame vos, Fede, así yo le hago la... Ah, vos querés salir. Claro, claro. claro. Y no lo claro. dejemos Escucha, afuera. No, no hay que dejarlo no afuera. afuera. Yo quiero, quiero salir con ella. ¿Qué pasa? <risas> Estoy todo el día trae cama. Escúcheme una cosa. La importancia de ser mujer y de dirigir un club. Sí. Muy importante. Cuéntele. Muy importante. Y, digamos, antes... antes ¿Desde lo obvio a lo profundo? Claro, antes era, no, la mujer esto, no, la mujer esa. esto, no, la mujer esto... Bueno, la mujer esto sí, la mujer esto sí, y esto sí, es ahora. Y ahí ves el avance con el fútbol femenino, de la mujer. Que, que antes, la mujer que juega la pelota, no... Que, era Decía algo mal que visto, cosa, mal visto. Que era loca, que era sí, esto totalmente como, mal visto. No, ahora las mujeres hacemos todo. Perfecto. De ser, de ser jugadora de fútbol podemos estar en una comisión directiva, Perfecto. todo, todo, todo porque, digamos, eh, no, no tiene que haber diferencia, no. nada, porque si sí lo podemos manejar de la misma manera. Eh, y está bueno, aparte que por ahí la mujer tiene otra visión, tiene la visión de... de yo creo que tiene una visión más responsable, sí, tal cual. me parece a mí, sí, sí, porque sí, sabe sí, cómo aprieta el zapato de una casa, cual, cual. sabe que hay que cumplir, sabe tal que cual. hay que organizarse, que la vida sí. no es así nomás. Tal cual. Y entonces estoy viendo cada tal vez cual. más mujeres. Haciéndose cargo de, de, clubes, de clubes y, ¿Y de las comisiones situaciones. Directivas, ¿sí? Y yo le digo a los chicos, guajo con el fútbol femenino porque se los van a comer crudo. ¿no? Sí, sí. sí, las delegadas. Bueno, nosotros una diferencia que tenemos: las nenas que empezaron con nosotros en el masculino, en el fútbol infantil sí. masculino, que se podía poner una nena o dos por categoría. Sí. Bueno, nosotros las hicimos y son las que hoy nos marcan la diferencia en el femenino. Porque están acostumbradas a jugar con varones. Claro. Entonces ellas juegan, ellas son una más. No importa si juegan claro. con la nena o con la nena Pues la cuestión es cómo uno mueve el cuerpo, ¿no es cierto? Sentirse cual, libre de mover el cuerpo, cual, ¿no? Tal cual. Pasa tal por ahí. Pasa por ahí. Muchas gracias. sos no, una campeona. Gracias. gracias ya sos una campeona. No, gracias a ustedes. Gracias ¿Está? a ustedes que siempre están. Y está gracias para todos los clubes. Eso está sí, está sí, bueno. Está bien, pero hoy estamos en tu casa. Sí, sí, y nos sí, gusta sí, venir sí. acá. Porque yo me acuerdo hace muchos años cuando recuperaron esta institución. 2019, yo, no, yo me acuerdo de eso y me acuerdo que le pusieron toda la pilas. Sí, no sé si cual. sigue la universidad acá sí, con ustedes, sí, sí, continúa. Sí, sí, sí, sí, bueno, a mí, me, a mí me encanta este tipo de proyectos y sobre todo me encanta que hayan hecho la parrilla. Reventó la nota. <risa> <risa> Reventó la nota claro. ¿sí? totalmente. Gracias, no, en serio. Gracias Gracias Muchísimas por la nota, gracias. gracias por recibirnos no, acá en tu no, casa. Gracias siempre. por tratar también a mi hijo cada vez que, siempre, cada vez que viene Muy como papá. Venido. Gracias, ¿eh? Gracias. José. ¿Seguimos ya? Sí, sí. Bueno.